En las últimas horas se conoce que Corea del Norte ha probado un nuevo dron submarino de ataque nuclear, el líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó el presunto dron submarino nuclear probado en Hamjong, allí en la península en Corea del Norte, en Hamjong del Sur, el líder norcoreano asimismo sí ha dado a conocer que su país ha probado un dron submarino de ataque